Buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Mira cómo estamos, estamos de pintura, por eso voy un poco retrasada en los vídeos, pero pronto volveré a coger reinillos.